Esta obra, para a, a, a arrancar, digamos, sí. es un, un centro interinstitucional que va a albergar lo que era el Instituto de Biología Subtropical de la UNAM y el CONICEL uh -huh. y se suma ahora un, un nuevo instituto que es eh, la Administración de Parques Nacionales. Uh -huh. eh, entre las tres instituciones van a trabajar en conjunto en este nuevo edificio y en proyectos relacionados sobre todo con la conservación de la biodiversidad y aspectos culturales también. Este, esta es una obra que se va a desarrollar dentro de lo que es la jurisdicción de parques nacionales, entonces tenemos toda una normativa de parques nacionales que hay que cumplir, y por el tipo de proyecto y la localización necesita un equipo multidisciplinario para la elaboración de estos estudios, ¿no? es por eso que hemos conformado un equipo con la licenciada Arellano, con la licenciada Anaí Fleck también, uh -huh. que no nos puede acompañar, este, y trabajando también en conjunto con el equipo de ingeniería, arquitectura que iba desarrollando la obra, de manera tal de que se conciba una obra, digamos, eh, amigable con el ambiente, disminuyendo los impactos y tratando de destacar los, los impactos positivos, digamos, uh -huh. que es el objetivo digamos, que percibe este, este proyecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿Cuál va a ser la, la dimensión que va a tener este edificio? Eh, el predio a intervenir sí. es de aproximadamente una hectárea, uh -huh. de esa hectárea el edificio Exactamente los metros cuadrados, no me acuerdo, a ver... Eh, mil, mil metros... No me acuerdo de el detalle los metros cuadrados, eh, pero en relación a lo que es el sí. interno, se, será mínimo el impacto, al cambio de uso del suelo, sobre todo, digamos, por este tipo de obras en donde hay un cambio de uso. Sí. Este, y el lugar específico, eh, dónde, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Dentro del parque? Dentro del Ajá. parque nacional, uh -huh. sí en el límite cerca de lo que sería la zona de amortiguación uh -huh. ya de, de, del Parque Nacional. Uh -huh. Bueno, Diana, en tu caso, eh, ¿cuál, ¿cuál es tu rol dentro de esta investigación? Bueno, nosotros, este, como decía Cecilia, integramos un equipo interdisciplinario para la evaluación de impacto ambiental y social del proyecto, esto es este, destacable porque se integró finalmente con personal propio de la Universidad Nacional de Misiones, es, es, acreditados como consultoras ambientales. Uh -huh. eh, somos todas mujeres en el equipo, por otra parte. Eh, y fundamentalmente el, el estudio de impacto ambiental tiene que ver con esta posibilidad de crecimiento que tiene la universidad en su articulación con otras agencias, claro. ¿no? con ICET, parques nacionales y la construcción de un edificio que realmente es bellísimo, uh -huh. que respeta todos los estándares internacionales y las convenciones internacionales para la protección del medio ambiente y la inclusión social. Uh -huh. Entonces el lugar de ubicación, como dice Cecilia, está en el área de amortiguación, lo que es la reserva del Parque Nacional Iguazú, que es un área que en su entorno está ya bastante intervenida es muy cerca del centro de atención turística de la ciudad en las inmediaciones de, de eh, los edificios del Obispado Santa María del Iguazú así que en esa zona ya hay una fuerte intervención es un área periurbana de la ciudad de Puerto Iguazú pero de todas maneras el cuidado con el medio ambiente claro. y la relación con el entorno social son fundamentales. Uh -huh. ¿no? Bueno, estuve leyendo en el documento que va, va a contar con paneles solares para la retroalimentación de la energía, ¿no? Exactamente, el edificio tiene en cuenta eh, varias cuestiones sí. relacionadas con, con la disminución del impacto ambiental, no solo a la hora de, a la hora de construir y de definir dónde se localiza uh -huh. el proyecto, tratando de... Eh, en disminuir la cantidad de árboles eh, a eliminar sobre todo con, buscando conservar aquellos que están protegidos sí. que están en el predio sí. sino también a la hora de funcionamiento del edificio uh -huh. y en eso entra mucho todo lo que es el tema de eh, la eficiencia energética uh -huh. y en ese sentido bueno está previsto instalar paneles solares fotovoltaicos que van a abastecer parte de la energía que va a requerir el edificio para su funcionamiento eh, sobre todo para lo que es la, la, la iluminación que va a ser LED uh -huh. para hacer sí. eh, disminuir el, al máximo el consumo energético. Uh -huh. eh, también se va a aprovechar la energía solar a través de la instalación de termotanques solares eh, que van a tener un respaldo eléctrico obviamente. También se van a aprovechar, las, eh, se va a recoger el agua de las lluvias uh -huh. Para, que se va a utilizar para el riego del predio y para eh, todo lo que es el sistema sanitario, descarga de inodoros. Este, entonces, bueno, hay varias cuestiones. El tema del doble vidrio claro. eh, para eh, preservar la energía, digamos, la, disminuir la transferencia de calor eh, de afuera hacia adentro en el verano y de adentro hacia afuera sí. cuando estamos calef calefaccionando. Este, aquí también se tuvo en cuenta como el edificio, no, no sé si llegaron a ver los renders que están publicados en el Instagram de, de construcciones de la UNAM. Eh, tienen muchas paredes vidriadas y aquí también se tuvo en cuenta el tema de, por ejemplo, el, el impacto de las aves mm. con el vidrio, que muchas veces claro. en el reflejo, bueno, entonces todas medidas con un esmerilado para... Eh, disminuir uh -huh. este, estos posibles impactos durante el funcionamiento. Uh -huh. Entonces, bueno, el edificio en general eh, tuvo en cuenta todas estas cuestiones ambientales y de inclusión también, que por ahí vos podrías... Uh -huh. eh, sí, sí podría. en, en relación a la, a la inclusión social, bueno, todo lo que tiene que ver con el diseño general del proyecto que está priorizando la accesibilidad para las personas que tienen eh, problemas de, de, de motricidad o reducción de su movilidad. Eh, también bueno la integración del equipo de investigadores y de investigadoras con la incorporación de de sanitarios sin distinción por identidad de género. Es decir, son medidas que han sido posibles en tanto y en cuanto el proceso de elaboración del proyecto a cargo del área de arquitectura y construcciones de la universidad, pues, eh, trabajado junto con la comunidad, con los interesados con este, las organizaciones que efectivamente van a hacer uso de ese espacio ¿no? y que para Puerto Iguazú es un espacio central porque se convierte también en un lugar que permite hacer turismo receptivo de convenciones, de workshops de congresos eh, atraer investigadores de distintas partes del mundo porque con una, un edificio en condiciones este, obviamente con todo el equipamiento necesario para el trabajo, mejora considerablemente la posibilidad de producción científica y tecnológica uh -huh. de la universidad con, con ICET y APN. ¿no? La verdad que es muy interesante la obra de, y cuán, cuán, cuándo va a ser el plazo digo, de empezar a construir esto toda esta... Eh, mm... Yo quería que venga el arquitecto, sí. pero está abriendo justamente sobre de otra licitación, que él es el que tiene más datos sobre uh -huh. eh, la, las etapas de este proyecto. Lo que puedo, les puedo confirmar es que ayer justamente se, a, se cerró la convocatoria de la licitación. Eh, entiendo que se presentaron siete ofertas, uh -huh. eh, así que bueno, hay que ver qué, qué, claro. qué empresa contratista resulta ganadora. Y a partir de eso tenemos, creo que 18 meses uh -huh. de ejecución de la obra. Este, que bueno, inmediatamente se resuelva esto, seguramente empezarán. Uh -huh. Y en cuanto a los metros cuadrados acá, justamente, por las dudas, yo me <ríe> sí, sí, sí. estamos en tantas cosas que <ríe> claro, eh, de, del predio de una hectárea sería la superficie a intervenir mil metros cuadrados aproximadamente para el edificio en sí. Claro. Y esto, eh, dentro de las instalaciones, bueno, van a haber laboratorios, me imagino, ¿no? De investigación y demás, ¿no? Van a cumplir con esos requisitos. Laboratorios, sala de conferencias, uh -huh. eh, gabinetes, oficinas, este... Hay áreas, aulas también. Aulas, sí, hay áreas específicas de acuerdo a los proyectos de investigación que actualmente están desarrollando en el Instituto de Biología Subtropical, este, que incluso tienen requerimientos específicos por el tipo de laboratorio y las actividades que van a hacer. Entonces, bueno, todo esto ya se ha consultado a los que van a usar, digamos, eh, eh, estas instalaciones para tenerlas en cuenta ya a la hora de, de, de construirlas. ¿Era necesaria esta obra, digo, para reunir a todos los investigadores ¿no? del área? Para, en parte, sí, en parte es, es para ampliar las posibilidades de crecimiento de investigación en esta temática y en parte también para mejorar las condiciones actuales, ¿sí? porque hoy en día las instalaciones en donde están trabajando eh, muchos de, de estos investigadores. Eh, son deficientes en cuanto a, a la calidad, la, el espacio requerido y demás, así que esto es, es, es, es un reconoci ¿verdad? reconocimiento importante también a la labor que vienen haciendo hace muchos años. Bueno, y, y en bien. lugares, digamos, que todavía no hay casa propia para el Instituto de claro. Biología Subtropical, este sería su primer edificio propio, está funcionando en dos edificios en, en el centro de la ciudad, uh -huh. lo cual también dificulta el trabajo, claro. con lo cual la mejora en las condiciones de trabajo de los propios investigadores e investigadoras va a ser eh, sustantiva, ¿no? Y esperamos que para 2024 estemos ya finalizando obras e inaugurando nuevos espacios. Buenísimo. Bueno, muchas muchos éxitos y gracias por su tiempo Bueno, gracias, a vos. gracias bueno vamos a continuar hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más aquí en el día